nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. Llevamos ya prácticamente un año con este proyecto y hemos llegado a la cuadragésima entrevista. En esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo Ator Gil. Hola Ator, ¿qué tal? Hola pa, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nada, deseando conocer un poquito más sobre ti y sobre tu empresa. Empieza contándonos quién es Ator. Bueno, pues Ator... Eh, para empezar, es padre de dos hijos, uno de 20 y otro de 14. Eh, es una persona que nació en Venezuela, eh, de nacimiento soy, soy de allí, mi padre es venezolano, mi madre es española. Y por circunstancias de la vida, pues nos vinimos aquí, eh, pues hace a su tierra natal, a la tierra natal de mi madre, a su ciudad natal, mejor dicho, eh, hace unos 30 años y por, mira, aquí estamos. <ríe> o sea, que... Ese, ese es Ator. Ator. también es por una persona que está muy ilusionado con su empresa. Tiene muchas inquietudes y muchos proyectos por emprender. Y en eso estamos, a par. A ver, a ver qué tal se da el camino. Que al final el camino pues, es lo que, lo que ilusiona. Y Ator, ¿en qué momento decides emprender? Pues mira, eh, yo creo que esa, esa inquietud la he tenido... Pues desde que empecé a trabajar, sinceramente, desde que empecé a trabajar he tenido siempre esa inquietud de no, pues de, a ver, todo el mundo dice no, de ser mi propio jefe, al final no es eso, ¿no? Porque al final todos siempre nos debemos a alguien, y, pero sí que es verdad que, que desde que empecé a trabajar tengo, tengo esa inquietud porque me gustan los retos, me gusta empezar un proyecto y demás, y, y yo creo que es un poco por eso. Uh -huh. Y bueno, ya metidos en asunto y en materia con Gama 4, ¿qué servicios eh, ofrecéis? ¿A qué se dedica tu empresa? Pues mira, nosotros nos dedicamos al sector de la climatización, ¿vale? Y estamos... Eh, nos dedicamos al sector de la climatización más que nada en el sector doméstico y comercial, ¿vale? Dentro de eso, pues todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Instalación de todo tipo de equipos de climatización... Desde un split sencillo, normal y corriente, hasta un equipo de conductos, como ya te digo, para una vivienda o para un local comercial, eh, tipo casé, tipo suelo techo. También realizamos preinstalaciones para todo este tipo de equipos, para que no esté familiarizado con el tema. Las preinstalaciones básicamente es lo que se hace en obra o en reforma eh, para meter todo lo que son pues, los elementos necesarios para que el día de mañana se, se, se pueda instalar... Eh, los equipos de climatización. Aquí detrás tengo algunos, por ejemplo, se utilizan en, la, en las preinstalaciones de tipo conducto, en el, como ya digo, en las obras y reformas. Y básicamente a eso es lo que nos dedicamos. Hemos, el frío en, en, en concreto, pues, tiene muchas ramas, ¿no? Y nosotros hemos, a pesar de haberlas tocado prácticamente todas, hemos decidido, pues, especializarnos en esto, porque creemos que así podemos dar un, Podemos ser, primero, más competitivos y podemos dar un mejor servicio y una mejor atención al cliente. Y si tuvieras que destacar un, un aspecto de tu empresa, ¿qué es lo que dirías que os diferencia en ese ambiente que comentas tan competitivo de, de vuestra competencia? Pues mira, eh, eh, sin ánimo de caer en los tópicos, ¿no? de, porque son, lo son, ¿no? lo de la atención personalizada y demás, o de la cercanía al cliente, eh, tengo que decírtelo y para que, y para que veas que nosotros realmente lo sentimos últimamente. ¿no? En la, en la relación empresa-cliente o autónomo-cliente, eh, yo creo que por suerte eh, está cambiando. ¿no? Está, estamos cansados ya de, de tantos formalismos que, que no tienen nada que ver con la corrección. ¿no? La corrección, lógicamente, como no puede ser de otra manera, siempre tiene que existir. Pero yo creo que un trato más cercano y más desenfadado con el cliente, yo creo que al final te acerca a él y hace que pues, algo tan importante como la confianza ¿no? pues, surja y es fundamental para, para todas las empresas. Y yo creo que acertadamente lo he incorporado dentro de las cosas, que, de, dentro de los detalles que, que tenemos como fundamental. Como fundamentales. Otra cosa importante es el servicio que le doy todavía más importancia en un servicio por venta eh, comprometido. Y esa es la palabra, comprometido. Eh, eh, hay muchos casos en los que pues, tanto en este sector como en otro, pues sí que es verdad que el cliente se ve un poquito desamparado siempre que ocurre un problema. ¿no? Eh, al final. Hay, es una, hay una realidad que es que las buenas prácticas en un oficio no siempre aseguran el que no haya problemas. Los problemas pueden estar ahí. Y eso no es lo importante, o sea, eso no es lo grave que los haya. Lo importante y lo realmente que, que reconforta al cliente y que le hace sentir seguro y que al final lo vas a convertir en un discípulo tuyo y de tu empresa es eh, que estés ahí en ese momento. Que le respaldes, que vea que, que el, el problema se lo solucionas tú y que no está solo en ese sentido. Yo creo que esos dos puntos, sobre todo el último, son los que yo creo que nos diferencian con respecto a la red. Me uh -huh. parecen dos parámetros o, o dos aspectos de especial importancia o relevancia, como tú estás comentando. Y, Yator, eh, ¿qué tal o cómo ha afectado a vuestro sector el, el COVID? Eh, bueno, yo aquí lo, lo primero que quiero hacer es no hablar en nombre del sector, yo hago, voy a hablar en nombre pues, de mi empresa. Sinceramente no tengo mucha autoridad, por decirlo de alguna manera, moral para, para a lo mejor quejarme, ¿no? porque la verdad es que quitando el confinamiento más, estrecho, más estricto que hubo, pues ahí puede ser que sí si estuvimos un poquito más limitados, ¿no? también depende de qué circunstancia y que las necesidades de cada cliente. Pero sí que es verdad que nosotros pues, no hemos pasado lo peor. Y, y digo que no me siento en la autoridad para porque hay sectores muchísimo más vapuleados por este, por este tema del COVID. Ya conocidos por todos ¿no? no hace falta que entremos, que entremos en detalle. Pero sinceramente la verdad es que no, no, no, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, la verdad. Por lo menos en, en mi caso. Y una última pregunta más personal. ¿Qué diría tu mejor amigo de ti? ¿Qué diría mi mejor amigo de mí? Pues... Pues que se pueda decir aquí, <risa> a ver, eh, pues, diría muchas cosas. Diría primero que soy una persona pues, comprometida porque es la realidad, ¿no? Y en todas mis facetas, tanto profesional como personal. Eh, me preocupo mucho por la gente y soy muy comprometido. Y así malo, pues que, lo, que es lo que más me dicen y me lo dicen a mí directamente, es que no me ven porque, y que no quedo con ellos y que los veo de guajapera por temas de trabajo, más, más que nada porque soy un poquito adicto al trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tu participación aprovecho y me quedo con esa palabra que tantos has utilizado, que es compromiso para precisamente sí. pues, aprovechar y reiterar el nuestro con los pequeños negocios, con los comercios, vamos a seguir con esta iniciativa y, y tratando de ayudarnos al final mutuamente unos y otros. esperamos Os esperamos en la siguiente entrevista y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un saludo. <música>